Vamos a hablar precisamente de este 15% que está destinado oh, de la, del segundo aguinaldo para la adquisición de productos nacionales. Así es la disposición, así ah, se ha mencionado. Y bueno, en, en ello se está trabajando en el tema de las empresas que se han registrado. Tenemos una aplicación, las mismas empresas para poder eh, ofertar los productos por un lado y, y las empresas que tienen que registrarse, instituciones eh, para poder adquirir con el 15%. ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué está permitiendo aquello? Nosotros lo habíamos dicho, el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Saludar al pueblo boliviano. A ver, ¿cómo estamos en registro de las empresas? Uh -huh. eh, hasta el momento tenemos 300, eh, no, 760 empresas. ¿no? Son micro, pequeñas empresas, medianas y grandes para proveer la producción nacional. ¿Y cómo estamos en Esas son las empresas que van a proveer... Eh, 760 productos, empresas. 760 empresas hasta esta mañana. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esta tarde ha aumentado más. Pueden ser... Las empresas públicas son muy pocas. ¿no? Eh, sea, la mayor ¿Es privada la mayor parte? Privada. En uh -huh. este caso son micro, pequeñas empresas, eh, medianas y las grandes. ¿no? Sobre todo son mayoría, son micro, pequeñas empresas. Y hay algunas que son también como intermediarios ¿no? y otros servicios. Los servicios no están aceptados, entonces eso sí van a ser descartadas estas empresas que no cumplen. Eh, ahora, ¿cuál es el resultado también del sector de los empleados, en este caso del gobierno central y de los gobiernos municipales? ¿no? Eh, Todas eh, tenemos que la información sector público han cumplido con el doble aguinaldo hasta 31 de diciembre. ¿no? Lo que falta es que algunos han eh, registrado el monto determinado de un sector público, una alcaldía, por ¿no? ejemplo, pero no han registrado la nómina, la planilla de los trabajadores. ¿no? Entonces ahí estamos reclamando que registren la planilla de los trabajadores, los montos, lo que corresponde, el 15%, ¿no? sino que el monto general, el global, lo han, han depositado a la cuenta. Pero no han especificado y ya por cada trabajador. Cada trabajador, no en este caso. Y también lo, el sector privado, de la misma forma han registrado los montos. En algunos casos no han registrado el teléfono, el número de celular, del, del teléfono teléfono eh, del celular, el número. ¿No? Eh, esto sobre todo ha ocurrido en sector privado y también en sector estatal, ¿no? sobre todo lo, en el sector magisterio y el sector salud. ¿Por qué el magisterio? Porque el magisterio ya ha salido de vacaciones en, a principios de diciembre, ¿no? uh -huh. la primera semana, y de, que pues ya recién van a retornar. Entonces es difícil de encontrar, comunicarse rápidamente con los maestros. ¿no? Uh -huh. Es un problema que tenemos. El sector privado lo que falta es, no todos pueden participar en esta plataforma, sino que eh, algunos, los que deciden, no participan de esta plataforma. Entonces han registrado en algunas eh, las planillas completas y falta de número de celulares. Entonces en este momento se está concluyendo todo esto. Por un lado los trabajadores... Y los servidores públicos, no que algunos faltan sus silbares. ¿no? Y los montos son globales, hay que desclusar en la planilla por la cantidad de trabajadores. ¿no? Y los trabajadores, en este caso los proveedores son 760, algunos como servicios registrados, ellos tienen que ser depurados. ¿no? Y hasta claro, listo. involucra solo los productos? Ministro, me sorprende, ha habido respuesta de parte de las empresas, ni compresas, sobre todo la empresa privada que se ha sumado para poder. Eh, pues, pues eh, ofertar sus productos? Sobre todo, micro pequeña empresa no se ha podido registrar ¿no? uh -huh. hasta ahora, porque ellos decían que están ocupados en vender Año Nuevo y Navidad. Entonces, ¿sí están, están comenzando a registrar. ¿no? Estaban ocupados. Que, ¿no? Ellos decían de manera sincera, mira, en este momento estamos trabajando, estamos vendiendo. ¿No? Y una vez que concluyamos, estamos ahí, es decir, en verdad, están haciéndolo eso. Están hemos en plazo está... todavía. Sí, están en plazo. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? A partir de hoy, hemos uh -huh. estamos entrando en capacitación, ¿no? Sobre todo a los, para los productores. ¿Cómo van a operar en esta, en esta plataforma, la forma de operación, no? Uh -huh. Entonces, primero, ahorita falta habilitar en sus celulares, ¿no? Eh, y estamos explicando cómo van a habilitarse, cómo van a operar ¿no? en el momento de la venta. También vamos a ya, capacitar al servidor público por los medios de comunicación, por redes sociales o algunas... Eh, eh, eh, puede ser algunas autoridades o en este caso de los ministerios o las uh -huh. entidades a los, eh, los que trabajan con sistema podríamos capacitar para que podían socializar, ¿no? podían replicar a los trabajadores, ¿no? Y sobre todo el manejo es para los, eh, en este momento, hoy día hemos empezado con AGITIC para capacitar a los que van a vender, en este caso, ¿no? Y capacitar a 7 mil o 760 es muy complicado, entonces estamos... Capacitando es una a primera siete. experiencia además sí. para el país en este sentido. primera experiencia que esto va a quedar para siempre, esta va a ser la forma que pueden aplicar los supermercados, los vendedores, nosotros los compradores, porque diario compramos siempre algo, ya podemos ya operar en este sistema y eso nos va a servir para el futuro y primera experiencia que vamos a trabajar en esto, ¿no? Que ya vamos a comenzar ya a operar próxima semana. ¿no? 760 empresas, se está verificando si cumplen los requisitos, ¿por qué requisitos para estas empresas? Los requisitos son, eh, NIT, ¿no? Uh -huh. Y tener una cuenta bancaria y el número de celular, ¿no? Eh, sobre todo para los, o sea, las Tienen que ser productos nacionales. Productos nacionales. Ahí estamos trabajando por cada unidad productiva, ¿no? Y algunos registran qué productos van a vender, qué productos ofrece. Entonces, ahí estamos haciendo a ver si es alimento, qué, ¿Qué tipo productos de alimentos? de alimentos y el costo referencial, ¿no? Uh -huh. Estamos verificando. En casa, en caso de textilería, ropa, de la misma forma estamos verificando. Ahí tienen que ellos asegurarnos que es producción nacional. y nosotros ¿Se estamos... verifica eso, ministro? Y hay algunas formas, hay declaración jurada, ¿no? Uh -huh. ...ahí nosotros entramos, registramos y, al, ¿no? y analizamos, comparamos con Fondo Empresa... ¿no? ...realmente se trabajaba, aunque no tiene Fondo Empresa es la primera vez... ...ahí eh, estamos verificando a través de las asociaciones, a través de los productores... ¿no? ...y algunos otros sistemas estamos empleando que realmente sea producción nacional... ¿no? Pero es como declaración jurada durante el proceso, nosotros podemos verificar en el momento de que está vendiendo. Claro, también, ¿no? este es un requisito, de hecho, es para sí. producción nacional específicamente. Sí. ¿no? Uh -huh. sí. Todavía están a tiempo de, de registrarse otras empresas, están viendo eh, dónde mayor información, porque eh, si bien esto esta aplicación ya está funcionando, todavía se está cruzando esta información, se conoce si, ten, si, si la empresa está con los requisitos, si yo puedo comprar, pero esto va a tomar un tiempo. Hasta eso, todavía las empresas, le decía ministro, se pueden registrar para tener una pues, oportunidad mayor también de poder acceder a los productos mejores que se registren en este mes de febrero ¿no? este mes de febrero pero puede ser en febrero o en marzo ¿no? Uh -huh. no hay problema pero mientras que ya vamos a operar no ya uh -huh. que primera qué vamos a hacer es va a ser, va a haber ferias no primera uh -huh. es puntos de venta van a ser primero las ferias en los nueve departamentos acá en la paz va a ser la feria la feria va a ser en campo ferial ya se tiene prevista las fechas todavía no. Sí, eh, vamos a comenzar ya a partir el día de miércoles hacemos el lanzamiento de las ferias, no? Uh -huh. Las características, los lugares de la feria, duración de la feria. ...a nivel nacional, ¿no? acá en La Paz o vamos a comenzar en la Ciudad Alto... ...en los nueve departamentos, los lugares donde deben acudir... ...los funcionarios, los, los trabajadores para tener este sistema... ...para ir a comprar de las ferias y el sistema de operación... ...que van a tener en estos lugares, ¿no? y... También los que van a proveer, en este caso los micro pequeñas empresas, van a también habilitar los lugares, puntos de venta que llaman, ¿no? Puede ser en la misma feria o otros lugares de venta pueden habilitar, ¿no? Y los cajeros, ¿no? Los cajeros se llaman el celular que van a operar, ¿no? Puede tener un, un micro pequeña empresa, puede tener dos cajeros, ¿no? Uno puede vender en el Alto o acá en la ciudad de La Paz. O, o puede ser en el departamento de Duro, pueden vender ellos, ¿no? Y tienen que tener en lugares el cajero. ¿El cajero qué es? El celular, donde uh -huh. va a operar, ¿no? Ministro, ¿qué tipo de, de productos se O sea, me refiero, ¿qué tipo de empresas hay para tener idea ¿no? de lo que uno puede adquirir? Sobre todo, alimentos. Uh -huh. Alimentos, está como alimentos procesados, ¿no? Sobre todo. ¿no? Y... Eh, eh, la ropa, ¿no? Está, sobre todo, hay mayor oferta de ropa. ¿no? Uh -huh. Camisa, pantalón, de acuerdo a las regiones. ¿no? Acá en La Paz, como es frío, y eh, tiene que adecuarse al lugar de frío. En Santa Cruz es de acuerdo al lugar. Eh, y otro es que son calzados, ¿no? eh, para personas mayores, para niños. ¿no? Y estos son los tres productos: alimento, ropa y calzado. Uh -huh. Hay de joyería, metal mecánica. Tema de madera, los ¿no? roperos, sillas, puede ser tema de cocina, pues esos productos también. Son cuatro ahorita en este producto. Son, en primer lugar serían alimentos y posteriormente, en segundo lugar, están las ropas. Es lo, lo que más hay, lo que o sea, se requiere. Y también el eh, tema de calzados, ¿no? Uh -huh. y, para niños, para bebés, ¿no? Y, y otros productos, temas de madera, como ah. sillas, mesas y otros productos esos son en su mayoría que ofrecen no ahora yo revisaba hace rato en redes sociales a las personas que nos están escribiendo y nos dicen será importante conocer la forma y en estas y en estas ferias eh, se va a enseñar a cómo utilizar cómo descargar porque también ahí hay un tema de, de poder acercarse y ver las ferias las ferias en los nueve departamentos qué detalles se tiene se ha podido coordinar con ese con los diferentes sectores ministro Día, dos días antes, nosotros, en el momento de la instalación, vamos a capacitar primero a los vendedores. ¿no? O estos días estamos capacitando, pero sí vamos a capacitar dos días antes de la instalación en lugares de la feria. ¿no? Y también el momento de que van a ir a comprar con su celular... ¿no? Vamos a capacitar a, las, a los ciudadanos o a los, en este caso, los servidores públicos o los trabajadores en ese momento, cómo van a operar, no? Vamos a estar con mesas de, algunas mesas para cooperar, ayudar o capacitar en ese momento, todos los días van a estar. Yo creo que por sí, una vez que ya, ya estemos familiarizados, no van a operar, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta también esas recomendaciones y esperarlos el tema de las ferias, ¿no? Acá en La Paz, ¿y eso tiene previsto todavía? No? El, el día miércoles eh, 9 hacemos Ajá. lanzamiento. Lanzamiento. Y la feria iniciaría el día 16, miércoles 16, acá en Campo Ferial y en la Ciudad del Alto. Y en paralelamente y en otros departamentos también. Ah, ¿Va a ser eh, simultáneo? Simultáneo. Algunos un poquito pueden atrasarse, otros podrían adelantarse de acuerdo al número de cantidad de proveedores y el sistema, los funcionarios públicos o los trabajadores ya estén listos, ya, eh, que las planillas no fallen, los números de celulares, que estén ya todos que tengan, ¿no? aunque la mayoría que tenga ya comenzamos a eh, operar en, en las ferias y en los puntos de venta cierto que es que a partir de este miércoles 16 de enero entonces tenemos ya la primera feria por lo menos sí, la lanzamiento que... lanzamiento el, el miércoles 9 ¿sabes? 9 el uh -huh. lanzamiento y el miércoles 16 si no me equivoco es la inicio de la feria ¿no? el inicio de la feria sí con tal con toda la capacitación respectiva y así uno puede encontrar los productos porque eso es la disposición el 15% del segundo aguinaldo designado para la adquisición de estos productos nacionales eh, si me aguardo unos minutos por favor eh, ministro nos vamos de inmediato con nuestro horidam móvil hasta Cochabamba Julio Valdivia adelante estamos escuchando las declaraciones del ministro de salud adelante todos los puntos bueno tiene que ir a consulta por parte del de colegio médico. Eh, bueno, se ha pedido que se haga nuevamente una respuesta de forma escrita, la vamos a hacer el día de mañana y bueno, el, el diálogo está abierto y estaremos ya concretando algo mucho más sólido en el transcurso de los días. Esperemos que en esa consulta, bueno, se logre ratificar en pro de la salud del pueblo acuerdos que le vayan a beneficiar a la gente. Bueno, no hemos solamente definido los puntos eh, de preguntas que se que se hicieron al ministerio, hemos ido aclarando y bueno, como les vuelvo a recalcar esa muy buena predisposición que es importante de la mayoría del Colegio Médico, desgraciadamente siempre existen algunos sectores que eh, no están en contra, que están en contra. Entonces vayamos avanzando. Yo ¿Qué, les pediría, ¿no? Con el tema del Larré, otros que dejaron, bueno, eso, que es, es la... bueno, eso es preocupante porque. Eh, bueno, no debería pensarse en solamente en un sector o en una posición personal. Creemos que eh, la posición madura que ha mostrado la mayoría del colegio médico es algo que nos muestra el compromiso, siempre pensando en el pueblo. Nosotros como Ministerio de Salud tenemos clara la figura, tenemos que generar todos los puentes de diálogo mientras sea necesario, en pro de la implementación de el, del SUS, no que creemos que la gente lo está esperando y lo necesita. ¿Va a continuar el SUS en todo caso, ministro? ¿no se va a sí, a sí, sí, va a continuar, va a continuar. Esas son las palabras del ministro tras una reunión desde de más de cinco horas que se realizó durante esta jornada importantes avances el sector médico ha planteado diferentes aspectos eh, se va a restablecer el diálogo en las próximas horas según se nos informó se van a hacer las consultas pertinentes en, en ambos sectores para ver cuándo se restablezca este diálogo inicialmente se espera de que sean las próximas horas y bueno pues eh, ha sido una jornada bastante eh, buena para el diálogo y concretar este tipo de acuerdos, Gabriela. Julio, para precisar, termina la reunión, existe un documento que tiene que ser analizado, ¿le estamos entendiendo? Correcto, se ingresó en un cuarto intermedio, Gabriela, eh, donde los planteamientos han sido establecidos y van a ser transmitidos a ambos sectores para poder ya en la siguiente reunión ya establecer el acuerdo y la firma de los convenios posteriores. Estamos hablando de, del colegio médico transmitidos con, las, eh, con los afiliados, eh, con estos sectores. Correcto, el colegio médico también y el gobierno va a acabar de presentar todas las propuestas que han sido tratadas durante esta jornada, Gabriela. Gracias, Julio, por la información. Estaremos ya en las ediciones informativas ampliando y conociendo también parte de lo que se mencionaba, pero ha culminado después de más de cinco horas esta reunión. Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Muy buenas noches. Así ha terminado esta reunión. Era importante hacer esa pausa en la entrevista que, que sostenemos con el ministro Eugenio Rojas. Más de cinco horas en Cochabamba se tiene un documento, se tiene ya eh, conclusiones sobre esta reunión. Las mismas, reiteremos, tienen que ser socializadas eh, y analizadas por, la, por el Colegio Médico y también por el Ministerio de Salud. Eh, parte del avance este diálogo entre eh, estos dos sectores es importante la implementación del Sistema Único de Salud. Vamos a seguirnos nosotros con la entrevista, ministro, eh, hacíamos esta pausa por la pertinencia de la información y, y bueno, nosotros hablamos acerca de la participación de las empresas. Entonces está ya eh, casi cerrando los puntos para que las personas puedan pues, acceder. Sabemos que existen puntos habilitados, empresas que se han registrado, existe la socialización de las mismas. ¿Cuál es el sentido? Eh, facilitar también esta adquisición de productos nacionales. Yo quisiera que haya mayor participación de los productores, en este caso, micro pequeña, empresas, medianas, no para proveer su producción. ¿no? Eh, eh, aún falta todavía, que son 760, para nosotros parece poco todavía, por lo menos quisiéramos llegar a 5.000 eh, empresas que podrían proveer a nivel nacional. Hay poca participación en los departamentos de Pando y Beni, yo creo que se debe a que todavía mucho más falta en estos departamentos en animar mucho más, ¿no? explicar mucho más por la lejanía. Hay una comisión que está trabajando en Pando, en Beni y en Tarija hay buena respuesta. ...en Chuquisaca también, ¿no?, y que eh, nos preocupa Pando y Beni... Mm. ...aunque es poco el número de funcionarios públicos en el sector trabajador... Mm -hmm. ...tal vez por esta situación será, pero eh, la comisión está socializando... ...explicando eh, a, a los compañeros, hermanas, hermanos que producen, ¿no? Es verdad que allá en Pando la gente es todavía es comerciante... No, importan de la de Perú y sobre todo de Brasil y llevan acá mucho de La Paz, entonces no hay sector productivo. Nosotros teníamos registrado 139 unidades productivas, sobre todo son productores de madera, carpentería. En tema de textilería no, ha, no hay mucho, ¿no? entonces yo creo que es por esta razón todavía no tenemos mucha respuesta en Pando. A ver, estamos trabajando de que cómo podemos ayudar. Sobre todo ahí, claro, son castañeros, ¿no? uh -huh. eh, son nuestros hermanos que trabajan en esa área, ¿no? eh, pero eso nos preocupa. Y Esto de doble aguinaldo nos va a motivar mucho cómo mejorar en estas regiones donde no hay producción todavía ¿no? que producen. Es mucho comercio, uh -huh. aceptamos eso, pero también hay que llevar a incentivar que produzcan nuestros hermanos en cobija sobre todo, ¿no? porque muchos importan de Brasil o llevan de este lado ¿no? a Brasil y son comerciantes, ¿no? y, pero quisiéramos que ellos mismos produzcan para, ellos mismos, para la subsistencia okay. o para generar el mercado interno. ¿no? Ministro, quiero agradecerle por darnos estos detalles, estaremos atentos a aquello, es importante la convocatoria, la participación, porque así dispone también la norma para fomentar la, la adquisición ¿no? y el consumo de la producción nacional. Eh, siempre bienvenido, Ministro. ¿Cuándo ministro usted? Muchas gracias, invitar a los micro, pequeñas empresas, sobre uh -huh. todo, mediana, grande, y para que podían participar en esta feria de doble aguinaldo, que está a la página de doble aguinaldo, ¿no? y podían ingresar y consultar y ser partícipe o inscribirse en esta feria de doble aguinaldo. Está en pie de pantalla, a propósito el registro para las empresas y que puedan participar también y, y que crezca también el tipo de, de oferta que se tiene para todas las personas. Ha estado con nosotros el ministro Eugenio Rojas. <música>